Las marchas por pensiones dignas organizadas por Comisiones Obreras y UGT para defender un sistema público de pensiones fuerte y sostenible han finalizado este pasado lunes, día 9 de octubre, tras 10 días de recorrido desde diferentes puntos del país, con una gran manifestación en Madrid que ha concluido en la Puerta del Sol, donde el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ...ha defendido el sistema público de pensiones... ...y una subida de estas... ...porque es indigno que un país que crece al 3%... solo suba las pensiones un 0,25%. Bueno, las comisiones obreras de Banco Santander... ...estamos hoy aquí reclamando nuestras pensiones... ...¿por qué nuestras pensiones si somos gente joven? Pues porque el gobierno de PP ...con la reforma unilateral del año 2013... ...las puso en peligro... El problema de las pensiones no es un problema de gastos, sino de ingresos. Nosotros, las comisiones obreras, hemos articulado una propuesta, pues, primero, para recaudar más dinero a través de las cotizaciones sociales, y en segundo lugar, tiene que mejorar el mercado de trabajo. Tenemos que ser capaces de recuperar lo que es la caja de reservas que tan alegremente se ha gastado el gobierno del PP. Exigimos pensiones hoy y exigimos pensiones para nosotros, para mañana. Por eso hoy, más que nunca, las comisiones obreras con la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras.